Sigilosamente siento que suenan y suenan Suaves saxofones susurrando a la luz de la luna sabia solitaria nos alumbra nuestra cuna de sombras con hambruna Caruñan caminos arrastrándose en hilos de presente columpiándose cada impulso lo adelgaza cadenas tablas el brinco en esperanza que pasa temor al pasará sucumbirá su cumbia bailará. Antes que no haya donde pisar Me pregunto, habrá un crío quien coree mis temas Me pregunto, envejeceré con alguien, habrá algo que cenar Me pregunto sobre esa conclusión Es interminable verdebrado de imaginación Y los interiores dicen esperanza Frente a esta humillación De competir contra la vida y que no haya premiación competir contra la vida y que no haya premiación Ya respire el humo tóxico de una frustración malaca Nada calmará la angustia acumulada en cada. Recuerdo hay cáncer de una vida desahuciada La morfina de la rutina larga la muerte anunciada No haya nada, el tiempo acaba, se dispara No esperé. la espera revienta, despedazada Se desploma en su cimiento y los sentimientos nadan en un mar de lágrimas que sin suerte son saladas, pero el mero nada cambiará la vía de una salida más digna y en su consigna no confiar en la ruta que asimilaría, me tranquilizaría, si perfecto moriría todo varía en un desierto de esperanza la venganza es que calma el alma mía, dañoranza, tranza entre el bien y el mal y esto da igual si el cuerpo sale de esta balanza Que tan blanda es la tierra Que no me aguanta, amigo Claro, la gente se Sombrío, los pájaros mudos me miran y sonríen. Con sus siniestros ojos me acechan. Conocen la cruel realidad, la incertidumbre. Conocen la verdad. Maliciosa muerte me ofrece el escape y dice: Díse, Ven conmigo, podrás saborear deliciosos manjarales. Y le hago el quite porque prefiero estar cada día más depresivo. Que seguirle el juego, no, lo mío es ser subversivo. Déjame tranquilo, quiero vivir al filo. La vida es un cono de hilo que no sé si se cortará y no me pregunto más. Vivir así me gusta y el no saber ya no me asusta. Maliente, robusta, corteza crece en mi cabeza, le arrojas en mi pieza y creo mucho más en él que en el papel del cual tú rezas. Que tan blanda es la tierra.